Vamos a ver cómo aplicamos un teorema para resolver una ecuación con valor absoluto, la que vemos justo por acá. Esta ecuación contiene las barras de valor absoluto aquí, justo en la parte que tiene 4x-1, menos está entre estas dos barras de valor absoluto. Entonces vamos a utilizar el teorema que corresponde al primer renglón, a este de aquí. Este teorema se va a utilizar con la finalidad de eliminar las barras de valor absoluto que vemos aquí Estas barras van a desaparecer reemplazándolo por el, por el, el equivalente ¿no? El equivalente que afirma el teorema Es una inecuación. se va a formar una inecuación. La primera es cuando el término a, que viene a ser este, este término, eh, es mayor o igual que cero y lo demás ya es a partir de la misma ecuación en la que se toma con positivo y luego con negativo. Me refiero al 5. O sea, una ecuación con el 5 y una ecuación con el menos 5. Vamos a verlo cómo quedaría. Bien, he transcrito el, la, el teorema. ¿sí? Y para poder identificar quién es quién, es decir, esta x que está en medio, esta, es es justamente 4x menos 1 okay, o sea, 4x menos 1 está actuando como la x que está dentro de la barra de valor absoluto y este 5, pues está actuando como el valor de a ¿el 5 es mayor que 0? sí, el 5 sí es mayor que 0 así que ya no se tiene que escribir o sea, se prescinde esa parte eh, luego tendríamos que trabajar con este par de ecuaciones esta ecuación y esta ecuación de aquí ¿cómo se vería? Pues, en vez de colocar x en vez de colocar X, colocamos 4X menos 1 igual a 5 Y el otro, esta O, bueno, ahí viene la O de reunión que Vamos a reunir las soluciones 4X menos 1 igual a menos 5 ¿sí? Entonces es justamente por esta razón O sea, primero usamos el 5 positivo porque acá dice igual a Y luego usamos el 5 negativo porque acá dice igual a menos A ya, Todo eso es el teorema Estamos aplicando el teorema, el primer teorema, el primer renglón, porque es justamente, ese justamente está hablando de, de, de una igualdad, esta igualdad, ¿okay? una igualdad con valor absoluto, o una ecuación con valor absoluto. Los otros dos renglones hablan de desigualdades con valor absoluto, ya no de igualdades, sino inecuaciones con valor absoluto. Muy bien, así que ya me puse a resolver las ecuaciones, la ecuación de la izquierda, esta, que es la de acá, ¿no? y de la derecha que es este de aquí, lo estoy desarrollando así en paralelo, así simultáneo ambas ecuaciones y pues en la primera parte había tomado el menos 1 le pasa a, a sumar al 5 y tendríamos 6 acá, menos 1 pasa a sumarle al menos 5 y tendríamos menos 4 eh, se le saca mitad mitad de 4 es 2 mitad de 6 es 3 y acá se le puede sacar cuarta 1 o sea 1x que solamente es x y cuarta de menos 4 que es menos 1 este 2 baja a dividir al 3 así que me quedaría de ese modo ya tendríamos la, la solución de este problema la solución o conjunto solución viene siendo el, el par de puntos menos 1,3 medios lo pongo así porque Siempre acostumbro colocar primero los menores, o sea, los negativos por acá Pero no es eh, obligatorio, no es obligatorio ponerlo en orden Simplemente llegar a la respuesta del conjunto solución Solamente eso, en una ecuación son puntos, ¿sí? o sea, se utilizan siempre las llaves no, no se van a utilizar intervalos en las ecuaciones, no se utilizan intervalos A menos de que hayamos tenido que realizar una inecuación como esta Pero aquí no, aquí se había prescindido del a mayor o igual que 0 porque a resulta ser igual a 5 Y que 5 sea mayor o igual que 0 no genera una inecuación. Eso es algo verdadero, algo evidente, algo obvio Que no genera una inecuación porque no, no hay ninguna variable Ahí en esa parte no hay ninguna variable y así fue como se resolvió el problema número 15 de ecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver el siguiente video en donde veremos más ejercicios.